¿Es momento de emigrar o irme de mi país en busca de otras oportunidades y lugares más seguros? El día de hoy voy a tratar de responderte esas preguntas desde una mirada muy diferente. Por eso, quédate en este video y suscríbete en el botón que está aquí abajo si aún no lo has hecho. Para ser sincero, la vida suele cambiarnos de forma tan repentina aunque tengamos todo supremamente planeado. Pero desde hace un tiempo, desde varios años atrás, empezó a calar en mi alma esa, esa curiosidad, esa llamita que nos dice qué sería de nosotros si viviéramos en otro país. Qué cool poder tener otra experiencia. Y mi alma se preguntaba si era un buen momento o no para irme de mi país, que es Colombia. Pueden haber muchas razones para uno migrar, puede ser económicas, de seguridad, política, oportunidades de trabajo, en fin, de eso voy a hablar a continuación. Les voy a ser muy sincero, muchas veces yo veo que la gente está supremamente engañada a través de lo que ven en las redes sociales y se empiezan a enamorar de la falsa idea de lo que se ve, de lo que se muestran porque solamente se ve lo bonito, lo lindo, lo hermoso y se cree que al irse de tu país todos los problemas desaparecen. Y de corazón, en este video te voy a explicar que muchas cosas no son así como las pintan. Y voy a tratar de darte mi más sincera opinión de lo que sucede. Primero, hay muchas formas de salir del país. Hay algunas personas salen solos, algunos salen en pareja, con hijos o sin hijos. Otros salen enteramente con toda su familia. Cada caso es completamente diferente y cada caso tiene retos y ventajas. En mi caso particular, cuando yo elijo venirme a Canadá, yo vengo con Nati y con mi perro. Pero la vida da muchas vueltas. Yo no me esperaba que tendría que esperar entre 4 o 5 meses para podernos reencontrar. Porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial. Y eso, aunque tú lo planifiques, aunque tú tengas tus metas muy claras, hay cosas que tú no puedes prever. Y muchas veces cuando la gente piensa en migrar, lo ve desde la parte de la fantasía, pero no lo ve desde la parte de la realidad. Para las personas que están viendo este video y que posiblemente ya migraron, se acordarán por ejemplo, cuando yo anuncio a mi familia, a mis hermanos que yo me iba de Colombia, muchos de ellos no sabían que yo ya estaba en esos planes y eso cae por sorpresa. Es una sensación realmente extraña donde uno siente que hay algo, un cordón umbilical que se rompe con tus orígenes, con tu lugar natal y se generan internamente un montón de sensaciones extrañas que muchas veces uno no sabe explicar. Y otra cosa que surge es una cantidad de interrogantes mientras tú te vas dirigiendo hacia el aeropuerto y te empiezas a despedir de tus amigos, de la gente que te quiere, del barrio donde vives, inclusive de tu oficina. Inclusive para mí soltar la oficina fue una de las cosas más difíciles, desprenderte de tu hogar, del lugar donde has vivido tanto tiempo. Y les voy a ser muy sincero, hay muchos aspectos del carácter que saldrán a prueba cuando eliges emigrar de tu país. Dos, hay otro aspecto que la gente no tiene en cuenta. Y es que creen en su mente Que van a ganar en la moneda del otro país Y van a gastar en la moneda del país local Y eso no sucede así Se van a dar cuenta, lo viví yo Y otras personas que conozco también lo han sentido Aquí en Vancouver, cuando tú empiezas a gastar Vienen las obligaciones El arriendo, tu comida Por ejemplo los estudios universitarios Si, viene, si migras por estudios Empiezas a ver que tus pesos colombianos Tus pesos mexicanos empiezan a bajar De una forma tan brutal Que tú no sabes si realmente Estás usando bien tu presupuesto Y eso pone el grito en el cielo A más de una persona La alarma a tal nivel que muchas veces Nosotros recibíamos llamadas de personas que decían Juanes, ¿será que sí estoy ahorrando bien? ¿Será que estoy gastando en cosas innecesarias? Chicos, porque una cosa es pensar Desde tu lugar de origen Y otra cosa es hacerlo Desde afuera de casa Y te vas dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo Tus gastos incrementan Y para muchas personas sus ahorros Caen en picado y son cosas que la gente no dice, son cosas que la gente omite, porque las personas solamente quieren mostrar su fachada bonita pero hay muchas personas que no viven ni en la super casa, ni en el super apartamento ni en el super lugar pero se jactan de estar en el extranjero y les voy a ser muy sincero, muchas veces es una experiencia que dependiendo como tú te hayas preparado, puede ser difícil o puede ser fácil, bueno no tan fácil, porque realmente hay un cambio, y un choque de culturas y estructuras de pensamiento, digamos que más lleva 3 hay otro punto importante que empieza a suceder y es que empiezas a estar más solo en el sentido de que ya no estás con tu familia, no estás con tus amigos de toda la vida y tus demonios internos empiezan a salir, es decir, empiezas a reflexionar, a pensar cosas que posiblemente en tu tierra natal, en tu lugar, no pensarías. En otros casos, esos estados de reflexión contigo te llegan a un regocijo, empiezas a agradecer, a pensar por todo lo que la vida te ha dado. Yo estoy seguro que muchas personas que han migrado sabrán, y, y, y lo puedo decir por a ciencia cierta, que uno empieza a ver su vida pasar desde que era niño hasta el momento presente. Todo lo que ha vivido, todas las decisiones que ha tomado. Es una sensación extraña de ver cómo esa película va pasando a través de tus ojos. Cuatro, una cosa importante es que, que aprendí en este tiempo es que, cuando migras, los retos, los desafíos, los sueños, las metas que tienes exigen de ti cambios, exigen de ti pensar diferente, estructurar diferente. Si en tu país de origen tú ya eres disciplinado y organizado, debes ser doblemente disciplinado, doblemente organizado. Otro aspecto importante que mucha gente no tiene en cuenta, este proceso puede ser mucho más sencillo o más difícil de acuerdo al tipo de personalidad que tú tengas. Por ejemplo, los países del norte son países que tienden a ser más individuales en su cultura mientras que nuestros países latinoamericanos son más colectivistas solamente ese parámetro puede ser un ámbito de fuerte choque y para las personas una personalidad de pronto más solitaria más retraída o menos social esta personalidad de estos países puede encajar muy bien porque nadie te molesta nadie te perturba nadie te dice nada inclusive en el lugar donde yo vivo yo llevo más de un año viviendo acá y no he escuchado el primer taconeo del vecino ni el primer ladrido de perro ni la primera pelea ni ni el primer equipo de sonido sonando a todo volumen. Es maravilloso. Pero hay personas que les gusta más la parte social. Estar más con otras personas. Les gusta tener ese ese contacto. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones. Y eso es algo que empiezas a extrañar si es este tipo de personalidad. Entonces, dependiendo de tu personalidad, puede ser un poco más sencillo, más complicado de afrontar la situación. También he tenido experiencia de personas que se han venido solas y he notado que, por ejemplo, las personas que viajamos en pareja, muchos procesos se hacen más sencillos porque tienes un coequipero en quien apoyarte. Pero lo más importante, pase lo que pase, aunque te sientas mal, estés deprimido y el invierno te esté aporreando, es recordar el ¿Por qué? La razón fundamental por el cual elegiste irte de tu país. Y a medida que el tiempo va pasando y la lucha, la constancia, la disciplina y las cosas empiezan a moverse, el esfuerzo que uno imprime en la vida, la constancia, yo creo que poco a poco nuestra vida nos empieza a recompensar. Uno se empieza a estabilizar. Vas entrando en el sistema, el lugar nuevo que te recibe. Y es ahí donde de a poco las cosas empiezan a mejorar. Y te vas acomodando. Hay que tener en cuenta es que... Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas Y les voy a decir algo que para mí fue bastante difícil Darme cuenta que lo que yo aprendí en mi país Con lo que yo crecí En muchos aspectos Nos sirve acá Es decir, debes desaprender completamente Algo tan sencillo como la paranoia de la inseguridad Y a medida que vas conociendo el lugar Conoces personas Empiezas a interactuar con otros De otras culturas Tu forma de pensar va cambiando gradualmente y te vas acomodando y vas encontrando tu lugarcito y paradójicamente el estar en Canadá me ha hecho valorar aún más el hecho de haber nacido en Latinoamérica y más precisamente en Colombia nuestras culturas tienen algo que aquí no hay y de eso les voy a hablar porque cuando tú migras hay cosas que vas a perder y hay cosas que vas a ganar, por ejemplo cosas que se pierden al migrar es esa calidez humana la comida tan abundante que tenemos nosotros, el excelente clima la amabilidad de la gente, ese calorcito apapachable que uno siente cuando estás con otras personas por ejemplo la recursividad que tenemos nosotros los latinos para hacernos y salir adelante en cualquier situación complicada, eso es algo que estas culturas Muchas veces no lo tienen Paradójicamente, Canadá me ha hecho valorar muchos aspectos de mi país Que posiblemente antes no valoraba Por ejemplo, la educación o el sistema de salud Yo sé, yo sé que me van a decir que es horrible la salud y la educación en lata pero el estudiar aquí y tener esa oportunidad ha cambiado muchísimo mi visión Y darme cuenta y reconocer y agachar la cabeza de que lo que yo estudié profesionalmente en Colombia Tiene altísima calidad Y muchas personas eso no te lo van a decir Inclusive he hablado con otras personas por ejemplo que son de México o de Brasil Y coinciden conmigo de que su educación a veces puede ser muchísimo mejor en nuestros países Y nosotros no salimos adelante porque sencillamente no lo creemos No somos disciplinados no somos organizados y elegimos a malos gobernantes. Y no valoro más a Colombia desde la, desde la sensación de extrañarlo, sino que lo que aprendí allá, lo que soy yo, las habilidades que tengo son muy valiosas y que en estos países se valoran porque sencillamente no existen en la cultura de acá. Entonces, si te vienes, esa calidez la pierdes posiblemente. Eso va en ti, pero eso no lo vas a encontrar en esta cultura. ¿Pero qué vas a ganar? ¿Qué es para mí lo que realmente hace que estos países sean desarrollados y que nos saquen enorme ventaja si a este momento estás aprendiendo alguna cosa y estás cambiando tu forma de percibir el tema de la migración considera suscribirte en el botón que está aquí abajo ¿Qué puedes ganar aquí por ejemplo estabilidad seguridad y lo una de las cosas que más valoro aquí es que valoran tu tiempo porque esta gente comprende el valor de la puntualidad y debes tener en cuenta que emigrar es un proceso complejo y dependiendo la energía de piso la energía de fondo el sentimiento la razón el fundamento que tú le pongas a tu proyecto va a ser la diferencia porque yo sé que hay personas que están dispuestas a emigrar de forma ilegal y eso va a ser una enorme diferencia entre tú crecer en el lugar a donde llegas o sencillamente estancarte que te abran las puertas o que te las cierren y otra cosa que las personas no consideran en el momento de emigrar es que en la carrera la que tú tienes es importante y muchas personas, porque las conozco y he hablado con ellas, que quieren migrar, que quieren irse a un lugar, Australia, Nueva Zelanda, Europa, la variable que puede hacer a veces la diferencia entre el camino sea más difícil o más fácil puede ser tu nivel de estudios y tu nivel profesional o el que sepas hacer algo, porque conozco personas que han tenido la oportunidad de estudiar y no lo hacen y cuando tú llegas a un país que tú no conoces, esto puede hacer un una enorme diferencia que te puede allanar el camino. Por eso, si piensas migrar, planifícalo bien, piensa desde la legalidad, porque eso va a ser tu vida más. Fácil, porque no me imagino el sufrimiento de las personas que son ilegales, que tienen que esconderse, que tienen que estar con miedo, que no pueden abrir una cuenta bancaria, que no son reconocidas por el sistema. Y ese estado de paranoia no nos va a permitir crecer, porque reemplazas tu inseguridad, ese constante de estar defendiéndonos en nuestros países por un delirio de persecución por estar ilegal en un país. Y si tú no tienes ese poco de cosas resueltas, técnicamente no vas a ser parte del lugar donde llegas vas a estar en las sombras y ahí es más difícil crecer. Por eso, organiza tus estudios, tu técnica, organiza tu idioma, organiza tu pasaporte y trata de venir de la mejor manera posible. Más adelante voy a hacer un video donde voy a dar unos consejos importantes, pero considera, considera prepararte. Y ten en cuenta, porque la gente viene con la falsa idea de que aquí no roban, aquí no pasa nada Y en todo país del mundo algo tiene que pasar, algo malo tiene que tener Y es mejor ser realista que cuando llegues estar pegándote contra una pared Te voy a ser muy sincero, es una oportunidad que nos cambia muchísimo la forma de pensar, de sentir De unirte con tu pareja, de, de creer en ti, de fortalecerte Y creo que es una experiencia completamente invaluable Pero planifícalo bien Constrúyelo bien, que no migres por necesidad, sino por deseo, por planificación, porque esa es tu intención. Y en caso contrario, si ya es una, un tema urgente en el que quieres salir, hazlo, pide ayuda y asesórate supremamente bien. Y sobre todo, ama la cultura del país que te recibe, porque si tú vienes de tu país y vas a buscar lo mismo que comes allá, lo mismo que escuchas allá, las mismas relaciones que tienes allá, pues sencillamente quédate en tu país, no migres. Si tienes preguntas que te gustaría que te responda, déjamelos aquí en los comentarios para resolverlo en un posterior video. Y si te ha gustado toda esta información, considera compartirlo con todas las personas que desean emigrar, porque realmente es un desafío importante, es un desafío fuerte, pero pero se puede desarrollar de una mejor manera y sin tanto sufrimiento. Y recuerda, desde lo más profundo de este corazón, vibrar consciente. Chao y nos vemos en el próximo video.